Soy el maestro Francisco Javier Guzmán Gámez, eh, presentaré los resultados de la investigación Capitales Tecnológicos y Trayectorias Escolar en la Universidad Veracruzana Intercultural Sede de Huasteca. Eh, mis asesores son el doctor Miguel Ángel Casillas Alvarado y el doctor Alberto Ramírez Martínez. Esta investigación se ascribe al proyecto Brecha Digital entre Estudiantes y Profesores de la Universidad Veracruzana es coordinado por la línea de políticas en educación superior y ahí que el objetivo sea indagar cuánto saben, cuánto usan y para qué usan las Tics y su relación con las trayectorias escolares de los estudiantes en la Universidad Veracruzana Intercultural, sede huasteca, desde ahora UBI Huasteca. Eh, partimos de la idea que los estudiantes son actores desconocidos para las autoridades educativas y de forma específica, los estudiantes de origen indígena son invisibles en las estadísticas institucionales. Al no saber cómo son los estudiantes o al creer que todos son iguales, se diseñan políticas educativas en materia de tecnologías de la información y comunicación impresionistas, difusas y retóricas. En la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Huasteca, se han incorporado las TICs a través de seis acciones. La creación de instalaciones, el equipamiento, capacitación de los docentes, integración curricular de las Tecnologías de la información, integración de estas tecnologías a la administración y el uso de, de las tecnologías para la extensión y vinculación. Sin embargo, a pesar de que se han desarrollado diversas investigaciones en y sobre la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Huasteca, aún no se ha generado un estado de conocimiento que estudie los resultados de la incorporación de estas nuevas tecnologías en sus estudiantes. Por eso el objetivo es analizar la relación entre el capital tecnológico y la trayectoria escolar de los estudiantes en dicha universidad. Partimos de las siguientes preguntas de investigación. La principal es cómo influye el capital tecnológico que poseen los estudiantes en su trayectoria escolar. Eh, para eso se necesita saber qué tipo de capital tecnológico poseen y la trayectoria escolar que han desarrollado. Pregunta fundamental era saber cómo son los estudiantes. La UBI da indicios, eh, recibe, convoca estudiantes de origen indígena, mestizos y extranjeros. Estos estudiantes tienen la característica de que hablan lenguas indígenas, particularmente en náhuatl. La mayoría de los estudiantes son mujeres, eh, sus edades están entre 17 y 24 años, aunque existe un grupo de estudiantes que tienen 25 años o más. Eh, sus padres son, o la mayoría dicen que tienen bajos niveles de escolaridad y algunos no saben ni leer ni escribir. Para observar cómo a, a, había afectado la incorporación de las TICs, a, los, a las generaciones de estudiantes de la UBI se decidió hacer una periodización. Eh, se han propuesto tres etapas. La primera es la de obsolescencia, eh, duró entre 2005 y 2006. Las características es que los, las transferencias de equipos usados, no había internet, no había suficientes computadoras en relación a la demanda estudiantil y algunos procesos administrativos se realizaban a mano. La transición fue del 2007 al 2011 con la creación de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo con cinco orientaciones, cada una con perfiles diferenciados que difer diversifica el uso de tecnología. El cambio de instalaciones donadas por el municipio local a sus propias instalaciones financiadas por el Estado en 2011. Eh, en la consolidación trajo consigo equipamiento de cómputo actualizado y nuevo con una banda de ancho aumentada, Wi-Fi, centro de cómputos con 35 equipos, 18 conectados a internet, eh, un equipo de videoconferencias. Eh, lo interesante es que mientras se desarrollaba la universidad Cusana Intercultural de Huasteca, también lo hacía la región intercultural en donde se, se ha establecido. Las variables que se han utilizado para esta investigación son propiamente el capital tecnológico y la trayectoria escolar. El capital tecnológico se mide en tres estados, en objetivado, incorporado y... Institucionalizado. Para medir el capital tecnológico, se utilizó el cuestionario diseñado en el marco del proyecto Brecha Digital con el nombre de cuestionario Percepción y Uso de TIC. En cuanto al equipamiento, se encontró que el 67% de los estudiantes tienen al menos un equipo entre computadora, tablet, celular inteligente y el 36% no, no tiene ninguno de estos equipos. En conectividad, el 57% de los estudiantes no acceden a Internet en casa. Eh, en cuanto a gastos en tecnologías de la información y co en comunicación, software, licencias y aplicaciones, encontró que el 56% no hace gastos de, de estas de estos tres cuestiones. dice de diplomas en, en computación, se encontró que 63% por no, no ha tomado ningún curso general de computación y el 83% ninguno asociado a la disciplina. De frecuencia de uso se encontró que el principal lugar de acceso es la universidad y luego los cibercafés. Eh, los estudiantes prácticamente utilizan con la misma frecuencia eh, y, y con la misma intención eh, la conectividad. Eh, también se buscaba observar lo, eh, los saberes digitales que dominan a través del índice de saberes digitales. Se encontró que el saber digital que más dominan los estudiantes es el de multimedia y el que menos dominan es el de datos. Eh, lo interesante es que ninguno domina completamente los 10 saberes digitales que se proponen en el marco del proyecto eh, porque no se alcanzaron puntajes de, 8, de, perdón, de 9 ni de 10. El grado de apropiación tecnológica que se construye a partir del índice de frecuencias de uso más el índice de saberes de digitales. El 74% de la población tiene un grado de apropiación tecnológica bajo, el 17% tiene un grado de apropiación tecnológica medio y, el, y solo el 9% alto. El capital tecnológico se calcula a, tra, a través de sumar el índice de propiedad, el índice de diplomas en TIC, más el grado de apropiación tecnológica se encontró que prácticamente la mitad de la población no tiene un capital tecnológico suficiente. El 33% apenas lo tiene suficiente, el 13% regular y el 2% bien. Ninguno tiene una buena dotación de capital tecnológico y menos excelente. En la trayectoria escolar, al contrario, el 70% de la población tiene una alta trayectoria escolar, el 36% media y el 4% baja. El hallazgo más significativo de la investigación es que a partir de una prueba de chi cuadrado se detectó que no existe relación entre el capital tecnológico y la trayectoria escolar. Midiéndolo con la misma escala, se encontró que eh, los, las proporciones se, eh, se dividen en, entre, en, en extremos opuestos. El, si ustedes observan la gráfica, el 70% tiene una buena trayectoria escolar, mientras que el 52%, o sea, la mayoría tienen no tienen una suficiente dotación de capital tecnológico. Una pregunta que surge a raíz de esto es, ¿por qué el capital tecnológico no influye en la trayectoria escolar? En primer lugar, Bordillo establece que para que un, el capital tecnológico opere como principio de diferenciación entre agentes, tiene que estar distribuido de manera desigual en la ubicación. Sucede lo contrario, el capital tecnológico se distribuye de manera homogénea, por lo tanto no origina diferencias significativas que repercutan en su trayectoria escolar. Otro aspecto a considerar es que el capital tecnológico no solo se distribuye de manera homogénea, sino también en escasas dotaciones, es decir, no existen las categorías de percepción para reconocer su valor simbólico, práctico y obtener así éxito social y éxito escolar. Y por último, en determinados espacios sociales, algunos capitales son más eficientes que otros. Bordeaux señala que, que el capital cultural y el capital te tecnológico es eficiente en sociedades avanzadas como Francia, Japón y Estados Unidos. En cambio, se encontró que en la UBI el capital tecnológico más eficiente es el capital escolar, que el capital tecnológico. Esto significa que los estudiantes son dedicados en sus estudios, tienen altas, altas calificaciones y un buen desempeño académico, a pesar de sus condiciones tecnológicas adversas. Nos preguntamos por qué el capital tecnológico no influye en la trayectoria escolar. Eh, se proponen tres respuestas. La primera, para Bordigo establece que para que un capital opere como principio de diferenciación entre agentes, es que tiene que estar distribuido de manera desigual. En la Ubi Huasteca el capital tecnológico se distribuye de manera homogénea, por lo tanto, no origina diferencias significativas que repercutan en sus trayectorias escolares. Eh, la segunda es que el capital tecnológico no solo se distribuye de manera homogénea, sino también en escasas dotaciones, es decir, en las categorías de percepción para reconocer su valor simbólico y práctico, y por tanto no se traduce en éxito social, en éxito escolar, ni en bienes materiales. Y simbólicos. Por último, la tercera es que en determinados espacios sociales algunos capitales son más eficientes que otros. En la UBI Huasteca el capital escolar es más eficiente que el capital tecnológico. Esto significa que los estudiantes de la UBI son dedicados en sus estudios, obtienen buenas calificaciones, muestran excelentes desempeños a pesar de sus condiciones tecnológicas adversas.